Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos aquí en un si vemos vacas se acaba el video Así que mira, vamos a crear un mundo nuevo, totalmente nuevo, sin trampas ni ni trucos Y, y fácil, si vemos una vaca se acabará el video, así que esperemos salir en algún lugar donde no haya animales y eso